Bueno, último momento. ¿Y de qué se trata justamente lo que habíamos comentado recién? De la posibilidad de que mañana fuera feriado nacional. ¿Y finalmente? Lo será. Es feriado mañana 20 de diciembre. Lo va a decretar el gobierno nacional a través del boletín oficial ya en primeras horas de este próximo día, de la próxima jornada. Pero hay fuentes a nivel gubernamental que lo están diciendo, Sofía. Exactamente. Si bien no hay una confirmación oficial desde las cuentas uh -huh. oficiales, pero ya los medios nacionales eh, indican que mañana va a ser decretado feriado nacional para que toda la población pueda acompañar a la selección en esta caravana claro. multitudinaria que se va a congregar allí en el obelisco, la verdad es que lo hacen con esa intención para recibir a los jugadores y para que todos puedan también disfrutar de ese momento, claro. por supuesto que lo harán quienes estén cerca de Buenos Aires porque... Parten de la quizás... AFA, ¿no? Exactamente, Parten si de, quieren de la... les, les, les, les comento el recorrido sí. que van a hacer ¿Qué calles va a tomar el micro que va a llevar a la selección, a la escaloneta para decirlo mejor? El micro va a partir desde Seiza al mediodía va a tomar la autopista Richeri, hasta la autopista 25 de Mayo, uh -huh. después desde la autopista bajarán en la avenida 9 de Julio e irán en dirección norte, desde allí tras el paso por el obelisco van a seguir hasta avenida Libertador y Figueroa Alcorta para volver tomarán Libertador la avenida General Paz y el Palmará con eh, Richery para volver otra vez al predio de la AFA. Como decíamos, todavía no está confirmado que vayan a casa de gobierno, a, a uh -huh. la Casa Rosada. ¿Se estima sí, al obelisco. Sí, al obelisco. Eso sí está confirmadísimo. Bien. Pero bueno, no se sabe si van a ser recibidos por el presidente en la Casa Rosada. Y hay que sumar, Sofi, que todavía es una especulación, como todo, pero en realidad con fuentes oficiales sí. de por medio, pero existe la gran posibilidad de que entidades bancarias y la AFIP funcionen normalmente hasta el mediodía. Ah, Así bien. que sería un feriado con... Algunos asteriscos, podríamos claro, decir. Claro, de sea, hay que esperar lo que diga el boletín oficial, claro. ¿no? Eh, ¿Qué margen tiene este. No, claro, que este claro, este los sí. detalles del decreto. Pero claro. tienen que comunicarlo seguramente a lo largo de la próximas sí, horas se, Seguramente que ya enseguida lo van sí. a estar comunicando seguramente bueno, por Twitter o por alguna. Pero mañana ya sueto y es nacional. Es nacional. Viste que se decía, sí. ¿no? Que estaba, existía la posibilidad de que Argentina Ay, fuera cuál. campeón. Lo hablaban por el lunes, por este por hoy, lunes, por sí. hoy. Pero bueno, dado que se cambiaron los planes y demás, que le planteen salió tuvo que hacer esta escala en Roma. Y además, claro. que llega la madrugada, y dijeron, bueno, vamos con el mar. La, claro, la idea es justamente que todos tengamos la posibilidad de acompañar de alguna manera a la selección. Quizás eh, no todos vamos a tener vamos a tener la posibilidad, no por la lejanía, pero bueno, vamos a estar igual haciéndole el aguante a la selección como lo hemos venido haciendo durante todo este tiempo. Totalmente. Bueno, ahí estamos entonces. ¿Mm? Mañana a sueto, Gisela Campos, mañana es 20. Mañana es 20. El penal a Di María se lo hicieron en el minuto 20. Perdón, no puedo parar.